Bien, yo he aprendido muchas cosas, como mi, mi profe y yo he aprendido todo, gracias por todo que me ha enseñado. ¿Qué cosa, gracias. ¿Qué cosa? Ha construido los robots, eh, lo ahí, el mono boom boom, el cocodrilo, se maneja y todo eso ya. ¿Qué tienen ellos para que se muevan? Bueno, saber? tienen ejes.